La reforma fiscal, más o menos se fue produciendo por ahí en septiembre, en octubre, en octubre, en octubre, publicó, y la gran mayoría estábamos preocupados cinco, cinco personas morales, cinco personas físicas, el, psique, el, -persona moral, el, -persona física, el CTI, las obligaciones de código, y yo creo que muy pocos pusieron atención a estos artículos adicionados en artículo de Creo que fue hasta que salieron las reglas cuando ya empezó a caer el, el 20, por llamarlo así, de lo que era este tema de un financiero si o es particular, los de la plus los habrán oído o conocerán serán de más bonita a eh, Hay quien dice que la ciudad o las dos mentiras bueno, hay que decir tres, pero bueno, ahorita para el ejemplo vamos a poner dos, porque no es Loma y resulta que en el mismo caso lo podríamos aplicar con el beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque va a haber personas que para la ley, particularmente el Código Fiscal 2B4, sean identificados como beneficiario controlador y a lo mejor ni son beneficiarios económicos materiales, ni controlan a la sociedad. Eso lo vamos a ir platicando el día de hoy. Como bien dijo la licenciada, esto, aunque fue el Congreso mexicano el que lo aprobó, lo analizó y lo propuso, esto viene de una antecedente nacional. En nuestro país, México, que es miembro de la OCDE donde competimos, pues estamos, más que competimos, sino estamos prácticamente con las economías más fuertes del mundo. Estamos hablando de todos los países europeos, de los países del norte, y de México para abajo, que yo recuerdo, solo está Colombia, Panamá, es Magdalena. Entonces, el, el pertenecer a la OSCE, es bueno, porque a la hora de que alguien quiere invertir en México, se tienen mejores calificaciones cuando se es miembro de la OCDE y se cumple con las recomendaciones de la OCDE. Eh, pues México, en atención a esas recomendaciones, establece en nuestro país, a partir de este año, las regulaciones al beneficiario controlador. Eh, ¿En qué consisten estas regulaciones? Bueno, Muchas veces existe gente, eh, en, no solo en México, en muchos lados, personas físicas que a lo mejor tienen un Ferrari, Miami, Europa, tienen un yate costados, tienen un avión, pero resulta que estos bienes no están a sus nombres, no están al nombre de alguna figura alguna persona moral, alguna otra estructura jurídica, y ellos usan, gozan y disfrutan los bienes, pero legalmente no están a su nombre. Entonces, por eso nace, es, originalmente este fue el motivo de, este, de esta figura. Y por eso es que el beneficiario controlador siempre es persona física. ¿Por qué? Porque la persona moral no viaja, porque la persona moral no maneja un automóvil ni disfruta un departamento. Miami, abrié las cifras, caimán y demás. Entonces, bueno, eh, se agregan dos artículos, que son los que me toca hablar a mí. Uno es el 32B-3, y otro es el 32B-4. En primera instancia voy a hablar del 32B-4, refiriendo a, a qué se entiende por beneficiario o controlador. Y miren que estamos prácticamente en julio, y todavía hay una palabra que ha desencadenado dos corrientes, Y ahorita las vamos a platicar. Eh, a grosso modo, para no leerles la ley ustedes ya la, la tienen, el 32B 4 dice que se entenderá por beneficiario controlador y va por orden. El primer caso es cuando una persona física recibe un beneficio de una persona moral, de un fideicomiso o cualquier otra estructura jurídica. Y ahí nos vamos. Recibe un beneficio. Entonces viene la gran polémica. ¿Qué se entiende por beneficio? porque hay quien dirá, no, es cuando usan o gozan un tiempo, pero eso, eso viene un poquito más abajo. Entonces, hay quien dice, hay una corriente que dice, ah, es que los dividendos son beneficio. Entonces, si los dividendos son beneficio, todos los accionistas, o todos los miembros deben identificarse como si beneficiarios. No. Y hay quien dice, no, espérame, eso no es un beneficio, eso es un derecho beneficio es cuando lo reciba alguien al que no le toque como por ejemplo un trabajador fallece y la indemnización o su antigüedad se lo dan a quien? a su esposa bueno, su esposa es la beneficiaria. si él si no liquidan en vida él pues es un derecho que tiene. entonces están estas dos corrientes yo en lo personal como las multas están bastante fuertes yo en este momento a quien me preguntan me voy por la más segura. ¿Sabes qué? Pues identifica a todos. Entonces, bueno, yo espero que esto se vaya a pronunciar en el sentido de la autoridad, como lo ha hecho en casos similares en años anteriores, como los esquemas reportables. Y, y bueno, yo creo que ahí saldremos de duda, pero al tener certidumbre, identifiquen a En segundo caso, aquellas personas que gocen algún bien material. De la persona moral, como ya lo vimos hace rato: Coche, departamento, el, el avión, y demás. Cosas. Y luego viene el otro, el otro inmediato siguiente, supuesto en el que te vuelves de un corporado. Dice, el que controle o administre a la sociedad. Entonces, bueno, ahí está clavadísimo entra todo el concepto de administración o si es administrador único, el administrador único. Y en el caso del fideicomiso, nos va a hablar el pues, no, Miguel. El fideicomiso son todos, son ten, el, el fideicomiso hay tres partes, fideicomitente, fiduciario y fideicomisario, los todos tienen que identificarse como beneficiario o corporador. Y una de las reglas que la autoridad del 27 de diciembre de este año, perdón, este año que pasó, este año todavía no llegamos, eh, decía que ¿cómo voy a escoger a mi beneficiario controlador? Pues como nos enseñaron en primaria, pero qué bueno que lo aclara, porque te dice, vete a la fracción primera del 32 del 4, y si caes ahí, ahí te quedas, si no caes ahí, vas a la siguiente, y si no caes ahí, al siguiente paso. Entonces qué bueno que lo aclararon porque te están dejando ver que tienes que respetar el orden que marca el artículo 32 de cuatro. De mi parte, señal, por el momento. Gracias, estimado eh, Romeo. Eh, comentaba eh, lo, lo que podemos entender, lo que debemos entender según la, la disposición del artículo 32 de cuatro, que es el beneficiario controlador. La más adelante, también vamos a tocar el tema de cómo lo podemos implementar conforme a la regla. Cuando no logramos no identificarlo conforme la fracción primera, la fracción segunda, y nos vamos a ir a, a los incisos. Pero creo que también es importante, eh, estimado Miguel Ampe, que antes de entrar un poquito más en materia, conocer en México, en qué momento llega esta figura de beneficiario controlador y cuál es la finalidad de esta, de esta figura. Si nos apoya, por favor. Aprovecho este, primero la invitación del licenciado Mario el delegado estatal de de Veracruz y al director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cristóbal Colón, al doctor Luis Alberto Martín Capistrán, y les mando un saludo afectuoso todos a todos ustedes y que el día de hoy no pude estar con ustedes, disculpa, era que estaría aquí representando a la Universidad de Cristóbal Colón y me pidió que yo lo cumpliera y pues agradezco mucho por su invitación. Hay algunos puntos y conceptos claves que quiero tomar en cuenta porque van a ser el punto de partida de muchos de los temas y subtemas temas que se van a tratar aquí del beneficiario controlador, algo ya lo comentó el contador Pastrana. Quiero comenzar por el concepto de persona moral. La persona moral es una entidad a la que la ley le reconoce personalidad jurídica propia distinta de sus componentes, ¿sí? autonomía patrimonial y de personalidad jurídica propia. Y después tenemos una teoría que tiene muchos años que se aplica en Europa y en Estados Unidos, que es la teoría del velo corporativo o de la desestimación de la personalidad jurídica. ¿Por qué se denomina así? Porque su propósito es levantar el velo corporativo, penetrar y descubrir quiénes son las personas físicas que están detrás del ente jurídico o de la desestimación de la personalidad jurídica porque desestima esa personalidad jurídica que la ley le otorga a la persona moral. Es una ficción del derecho que no tiene una existencia material y tangible. Y de ahí parte toda esta normatividad internacional de Gafi y nacional. ¿Qué es para Gafi que surge en 1989? El beneficiario controlador. Cada país le va a denominar de manera distinta. Beneficiario real, beneficiario final, beneficiario controlador. Pero al final de cuentas, en términos sencillos, es aquella persona física o natural que posee o ejerce el control sobre otra, que controla a una persona moral o que finalmente va a beneficiarse, ¿sí?, de esta estructura jurídica o de las personas morales de los jurídicos. y las normas nacionales e internacionales hablan de otra estructura jurídica que encontramos puede ser una asociación en participación un joint venture cualquier estructura jurídica que sirva para llevar a cabo negocios y que pueda trascender en actos ilícitos de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo cómo se logra el control de la persona moral por conducto de las personas físicas. También lo ha establecido GAPI en sus recomendaciones y se replican en la legislación antilavado, en las reglas antilavado, en el Código Fiscal y en la miscelánea fiscal. Es mediante la titularidad de un porcentaje importante de las acciones de la sociedad o también se puede ejercer el control con un porcentaje significativo del derecho a voto mediante la facultad para nombrar o remover miembros del Consejo o, finalmente, que se beneficie del vehículo jurídico de que Hay mucha confusión entre la ley antilavado y ahora el código fiscal y la figura del beneficiario controlador, pero hay una diferencia muy importante, al menos que nos atañe a los notarios. En la fracción tercera del artículo 13 define lo que es el beneficiario controlador y nos dice que es aquella persona o grupo de personas que aprovecha a otra que en su carácter de cliente o usuario lleva a cabo actividades vulnerables o quien ejerce el control de una persona moral. Y vuelve a replicar lo que nos dice Gafi en sus conceptos de beneficiario controlador y en sus recomendaciones 24 y 25. Pero para los notarios hay una diferencia fundamental. En las reglas que emitió en 2012, que se publicaron el 17 de octubre de 2012, de la ley antilavado, Señala que el notario va a obtener una constancia del cliente el usuario respecto de si tiene conocimiento o no de la existencia de un beneficiario controlador. Es decir, es una manifestación bajo protesta de decir verdad que va a firmarle en cada parte que interviene en el acto jurídico al notario y con eso cumple el notario. En la figura del beneficiario controlador fiscal no, ahí forzosamente tenemos que identificar a un beneficiario controlador, obtener y conservar la información que nos dice la norma y las reglas. Y cliente usuario es aquella persona o grupo de personas que intervienen en el acto jurídico y no solo, como decía la regla anterior, que celebren el acto. Es decir, no solo son ahora parte formal o material del acto jurídico, sino dice ahora las la reglas de la ley anti lavado. todo aquel que intervenga intérprete un testigo incluso tenemos que identificar al solicitante material de la operación que se considera cuidar si el contador llega con el notario y nos dice que sus clientes quieren constituir tres sociedades y nos lleva todos los requisitos de los socios él como solicitante material tendremos que identificarlo y será para las normas, para las reglas de la ley antilavado, un cliente o usuario Esa es una diferencia fundamental entre el beneficiario controlador fiscal de la ley antilavado y lo que se entiende la ley antilavado por cliente o usuario ¿Sí? Creo que por mi parte, por ahora este, sería todo Gracias eh, estimada Miguel Ángel Comentaba un punto eh, que considero importante, en donde señalaba también ya lo que son las obligaciones que se están atribuyendo a los notarios y que incluso ya están implementando a partir de este 2022. Pero eh, el artículo 32 de cuarto también establece que a sujetos obligados, nos establece sujetos obligados directos y nos establece también sujetos obligados indirectos que eh, pues, a la reminencia está obligados a identificar a este beneficiario controlador. Entonces, en este punto, estimado Bernardo, me gustaría que nos apoyaras indicándonos quiénes son los sujetos obligados a identificar al beneficiario controlador en términos del artículo 32 de 4. Gracias a todos. Eh, lo que señala en este caso la ley es justamente, hablando del beneficiario controlador, lo que dice es que el sujeto directo obligado, por ejemplo, el que no la persona, moral. la persona moral tiene la obligación, de, las figuras jurídicas, los participantes, por ejemplo, de, tienen la obligación de integrar a su contabilidad la documentación correspondiente de aquellas personas físicas que se consideren como los controladores. Entonces, este tipo de figuras, como son las personas morales, algunos que están en las personas físicas, y la ley obliga a la persona moral a que identifique quiénes son estas personas físicas que son sus beneficiarios controladores. Igual a las personas que participan, al fiduciario, al fideicomitente, a la fiduciaria, las obliga a que integren como parte de su contabilidad la información correspondiente a los beneficiarios controladores. Y también no más allá cuando señala, bueno, que... De figuras políticas. dice que también este tipo de figuras jurídicas y las personas que intervengan en la contratación o en, en la elaboración de este tipo de figuras, que bueno, eh, así se denominan, también van a tener que estar identificadas y esa información que va a tener que reclamarse de esos obligados directos tiene que estar y formar parte de la contabilidad de la persona moral o sobre la figura política, para que en un momento dado, cuando el SAT le haga algún requerimiento, que oye, quiero saber quiénes son los beneficiarios controladores que están participando en este contrato, en esta figura, en esta persona moral, pues se tenga la información correspondiente y que, bueno, vamos a ver un poquito más adelante, más o menos cuáles son los requisitos que se prevén en las rondas que tiene que conservar como parte de la contabilidad, pero en este sentido. Los obligados directos son las personas morales, las figuras y las personas físicas que participan en este tipo de contratos o que son integrantes. Gracias, Bernardo. Eh, sí, tal como lo señalas, el artículo 32 de Cuartes señala que están obligados a identificar las personas morales, eh, cualquier parte integrante de un fideicomiso, ya lo mencionaste, y también otras figuras jurídicas. Aquí considero importante mencionar también que eh, ese, el legislador deja como muy a lo mejor abierto ese punto de otras figuras jurídicas. Y aquí en este punto eh, de otras personas jurídicas no precisamente se refiere a lo mejor a una persona física, sino tenemos también eh, contratos que en los contratos intervienen personas físicas y cuando hablamos de otras personas jurídicas podemos mencionar por ejemplo los contratos de aventuras conjuntas cuando las, las personas en este caso una persona tiene el conocimiento aporta el conocimiento y otra persona es quien tiene la infraestructura, la maquinaria para poder llevar a cabo esa operación entonces atendiendo a esta norma o a esta disposición si nos encontramos en esta, en esta situación pues nos encontraríamos en la obligación de identificar al beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque son las partes contratantes de, este, de esta figura. Eh, mencionaba Bernardo hace un momento las personas o los sujetos obligados directos, que es lo que nos señala el artículo, pero también hace una mención a sujetos obligados que los vamos a llamar a lo mejor de manera indirecta que para eso pido a, a la notaria Marta que nos pueda apoyar para indicarnos, además de esas personas morales, las partes integrantes de un pideicomiso y de otras figuras jurídicas, a quienes más obliga el Código Fiscal de la Federación a eh, recabar información y, eh, en este caso, cómo sería esa situación. Hola, buenas tardes a todos y a todos Les agradezco mucho, primero, la invitación a participar el día de hoy. Y bueno, como, tiene, como bien lo menciona, ahora el artículo 32B de su párrafo tercero nos habla de que hay otros obligados y que son los terceros que intervienen en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos, como quienes pueden ser los notarios públicos, corredor, corredores públicos o cualquier otra persona que intervenga en la elaboración contratación, eh, monta mención en la celebración de cualquier otra figura jurídica que pueda generar un beneficio y también que intervengan celebrando fideicomisos. También incluye o habla este artículo como de estos terceros obligados a las entidades financieras y a los integrantes del sistema financiero como porque ellos van a tener la obligación de dar eh, la información relativa a las cuentas financieras en el momento que el sistema de administración tributaria ha sido re, lo solicite. Sí, sí. Bueno, es, eh, ¿y por qué estamos obligados los notarios, corredores o estos terceros que intervenimos en estos actos jurídicos? Pues, como formamos parte, nos pide que tengamos la obligación para identificar, que seamos nosotros quienes identifiquemos al beneficiario controlador. Y entonces, una vez que lo, eh, lo hayamos este, identificado, tenemos que buscar los medios que validen y que sean necesarios para poder este, validar su identidad, ¿no? Y por último, bueno, pues ya que tenemos toda esta información, pues vamos a tener la obligación de en nuestra contabilidad y además... Okay. Eh, dársela al sistema de administración tributaria cuando éste ha sido Entonces, creo que ese sería. El Gracias, licenciada Marta. Sí, eh, ya tenemos identificados a dos personas obligadas, sujetos directos, sujetos indirectos, y ya la notaria nos comentó también. ¿Cuál es la información o cuál es la documentación que debe de recabar con motivo de esta celebración a lo mejor de, de contratos? Porque recordemos que los notarios son los que dan fe de actos o hechos jurídicos que lleven a cabo. Eh, sabemos ya cuáles son las obligaciones, llevar un expediente. Los notarios ya nos comentaba en el asesor Miguel Ángel que ya incluso lo implementaban con anterioridad de manera a lo mejor similar porque la ley antilavado ya les exigía desde antes de la entrada en vigor de esta figura de beneficiario controlador a recabar cierta información de, de las personas con quienes estuvieran celebrando, con quienes estuvieran celebrando contratos. Eh, conocemos ya las obligaciones de los sujetos en este caso notarios, corredores públicos y demás personas que intervengan en la celebración de contratos. Licenciado eh, Romeo, me gustaría que nos indicara cuál es la documentación que deben de conservar, a qué están obligados a llevar, en este caso, los sujetos directos que fueron los que nos comentó eh, Bernardo. Gracias, licenciada. Bueno, resulta que este artículo 32b3 dice que esta información que bueno que se larga, son casi 30 puntos de información más aparte de documentos dice la norma que debe ser parte de la contabilidad y me llama la atención que eh, cuando esto salió en enero o, este, no me dice oye vete para acá eh, acerca a la oficina voy, voy para allá Dice, oye, es que vine, me he espantado de un curso de México, una plática que le hicieron. Bueno, dice, oye, es que ¿cómo voy a meter toda esta información que salió en la regla del 27 de diciembre? ¿Cómo la voy a meter en la póliza? Bueno? Así como anexo el XML, anexo el XML. No, no, no, no, no, no. El artículo 28 del código Fiscal define lo que es contabilidad, que, que es un concepto mucho pero mucho más amplio del concepto de contabilidad financiera. Veo de por ahí algunos contadores, colegas. Entonces, pues en la contabilidad financiera, el diario, el mayor, las pólizas, los documentos, y ya, un papel de trabajo, punto. Pero el concepto de contabilidad en el 28 del Código Fiscal es amplísimo. ¿Y qué creen? Y digo que creen porque... Esta, esta noticia no es nueva la contabilidad desde el 2014 es digital de ellos el artículo 28 que está por ahí en un poco en más o menos de, de generación y se acordará que desde que estudiábamos siempre decían que la contabilidad tenía que estar en el domicilio fiscal del contribuyente hoy en día ya no dice esto dice que el domicilio fiscal tienes que tener un acceso digital a la contabilidad, porque la contabilidad es virtual. Entonces, esto, al ser parte de la contabilidad, toda esa documentación que marca la regla miscelaria, señores, tiene que estar digital y no tiene que ir anexo a ninguna póliza. O sea, lo que debo que tener es un expediente digital por cada uno de los beneficiarios controlados. En el caso del señor notario, por cada uno por la de la necesaria también, la notaria, pues también tiene que tener un expediente por cada uno de sus clientes, de donde se derivaron beneficiarios corporadores digitales. Oye, ¿y digital qué onda? ¿Vale? ¿Tiene efectos? Porque yo escaneo un ante nacimiento y eso sirve. Si lo hago bien, sí. ¿Y es hacerlo bien? Hay una ley. Que es la ley de la firma electrónica, que en su artículo 16 dice, cualquier documento digitalizado por una autoridad o por un particular tiene validez ante terceros si le pones la leyenda que dice esa la fracción primera del artículo 6, y dice, bajo protesta de este. No dudo que la autoridad vaya a aceptar documentos en, en presos. Pero se me pregunta, como me hizo la licenciada, la obligación es tenerlos digitalizados, porque la contabilidad ya no es material, sino, gracias. Gracias, eh, estimado Romeo, eh, y sí, como lo mencionan, tenemos dos obligaciones, y no se tendrían que confundir, obligación Debemos de llevar contabilidad porque lo establece, el código, lo establece el código fiscal de la federación y todos los contribuyentes eh, están obligados a llevar la contabilidad. Ahora, el, el artículo nos establece obligación de llevar esta contabilidad de los beneficiarios controladores. Eh, en este caso, eh, estimada notaria, me gustaría conocer que nos informara, que nos platicara un poco de cuáles son, cuáles son esos procedimientos de control interno que deben de llevar. ¿Cuáles son eh, las obligaciones que van a tener los mandarios, los corredores públicos, con, nuestra, con la incorporación de, este, de esta nueva disposición al Código Fiscal de la Federación? Así es. Bueno, como se nos comentaba hace un momento, pues nuestra obligación es, primero, pues, identificarlos, ¿no?, al, al beneficio de Pero también lo más importante es a, adoptar las medidas razonables para poder identificar su identidad. Y para poder hacer esto, pues nosotros, notarios, corredores o cualquier otra persona que se vede o formalice estos actos políticos, pues tendrá que tener unos medios propios de control, que bueno, ya lo no determina la ley, pero de todos modos que sean suficientes y también cada uno de nosotros pues los vamos a llevar en nuestro, en nuestro registro y en nuestra contabilidad, independientemente del apéndice que se tiene, lo tenemos que retar en nuestra contabilidad. ¿Y qué tienen que contener estos, estos medios? Si me permiten, lo voy a leer para que no se me pase. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, la información para identificar a los beneficiarios controladores y las reglas eh, 2.8.1.22 y 2.8.1.23 nos indican que debe ser la siguiente. Nombre y apellidos completos que deben corresponder con el documento oficial con que se haya acreditado su identidad. El alias, en caso de que exista. Fecha de nacimiento y cuando sea aplicable la fecha de función. El sexo, país de origen y nacionalidad. un país y jurisdicción de residencia para efectos fiscales. Tipo y número o clave de identificación oficial. Clave en el RTC o número de identificación fiscal o su equivalente. Estado civil por identificación del cónyuge y régimen patrimonial o identificación de la concubina o del concubinario de ser aplicado. Datos de contacto como correo electrónico y número telefónico. Domicilio particular y domicilio fiscal. Estos son los que menciona la regla, pero nosotros también por eso dicen que tenemos que hacer. Los que creamos necesarios. Entonces, si creemos que debemos, para tener la certeza de validar, agregar algunos más, así sí, no lo sí. También tenemos que tener la documentación relativa a la notaría, ¿no? Que son datos de identificación de la notaría, correduría, oficina, así como de la persona titular de ellas ante quienes se haya formalizado el contrato o acto jurídico. Fecha de constitución o celebración conforme a la escritura, acta, póliza, minuta, similar o equivalente. El nombre completo de quienes constituyen, integran o son parte de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o participaron en la celebración del fideicomisio o figura jurídica. Importe del capital social de la persona moral conforme al acta constitutiva o de escritura pública, o del patrimonio del fideicomiso o figura jurídica. En caso de que se efectúe modificación al capital fijo o capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica, la información que soporte el monto y de los actos o contratos necesarios para ello. Nombre del administrador único o equivalente, en su caso, miembros del consejo de administración u órgano equivalente, y datos de inscripción. En tu caso, ante los registros públicos o equivalentes. Gracias, notaria Marga. Eh, nos mencionó la, la notaria cuáles son esa información que deben recabar a partir de este 2022 los notarios, los corredores públicos. Pero hay, hay algo que creo que es importante que señalemos aquí. ¿Cuáles van a ser esos procedimientos de control interno que deben de adoptar, en este caso los contribuyentes, para que puedan identificar o puedan solicitar a los contribuyentes esta información? Licenciado Miguel Ángel, si nos puede apoyar con esta pregunta, por favor. Bueno, se supone que son los procedimientos razonables y necesarios, pero estos términos son muy ambiguos y pues la autoridad no ha determinado exactamente a qué se refiere con ello. Entonces tenemos que tomar bases las reglas de fiscales, las recomendaciones 24 y 25 de Gafi y un manual y guía que también tienen publicado el Gafi y, y queda criterio por ahora de los notarios que es un procedimiento de control interno razonable y necesario. El Colegio Nacional de Notariado Mexicano nos proporcionó un formato, modelo que contiene aquellos datos que debemos solicitarle a los clientes usuarios y que son básicamente los que ya señaló la notaria, la licenciada mi colega y que son y que vienen en la regulación anual fiscal en la 2.8.22, las primeras 12 y de ahí agrega los datos de identificación del notario y otros este otros datos generales. Lo que ha llamado mucho la atención, y lo digo por la experiencia que he tenido este año de prestatarios del servicio que han constituido han pretendido, perdón, constituir sociedades cuando les indico que tienen que proporcionar la identificación del cónyuge o pues de la cónyuge, el acta de matrimonio, y que además eh, el domicilio particular, en experiencia mía, no han regresado a los clientes que he tenido para constituir personas morales mercantiles este año, ¿no? Entonces, razonable y es necesario es a criterio del notario. Por ejemplo, hay un punto ahí que dice, que ya mencionaron, cuando hay un aumento de disminución de capital pico o variable, dice el notario debe tener la documentación soporte del monto. ¿Qué significa esto? Cuando el artículo 30 del Código Fiscal Federal establece la obligación de qué documentación deben tener las personas morales. Entonces, si hubo un aumento de capital por nuevas aportaciones de los accionistas o por ingresos de nuevos accionistas y se pagó en numerario, tendré que solicitarles la transferencia en donde consta esta aportación para aumento de capital. Si el aumento fue por una revaluación de activos, tendré que pedirle el avalúo donde consta que aumentó y que se revaluó ese activo. Si hubo una disminución, también la transferencia donde hubo el reembolso al accionista. Las actas de asamblea, el libro de registro de accionistas, los registros contables, porque para las personas morales establece la obligación a fiscal de establecer y señalar dónde se encuentran depositadas las acciones. En la mayoría de los casos, pues las acciones no existen, no han sido emitidas. No obstante que son obligaciones... Que ya están contenidas en la ley general de sociedades mercantiles, como llevar el libro de libros de accionistas, emitir los títulos de las acciones, los libros de actos de asamblea, de acciones de consejo y los aumentos de la parte variable, pues normalmente estos libros y estas obligaciones que ya estaban en la ley general de sociedades mercantiles no se cumplen, nada más que ahora ya están en el código fiscal federal, y ya son obligaciones fiscales, entonces hay que tener mucho cuidado ahí y pues creo que esto va a llevar a cabo una nueva cultura legal corporal. Gracias, estimado Miguel Ángel. Eh, comentó eh, lo relativo a información razonable que deben de llevar o deben de solicitar los notarios. Y considero aquí un punto importante y también es una labor de Prodecon que, que cuando la autoridad, la autoridad va a tener sus facultades, facultades de comprobación, facultades para requerir información, que eh, la misma disposición nos señala que cuando tengamos pues, alguna duda nos debemos de remitir a, a, a lo que son las, las, las reglas 24 y, y 25 que establece NAPI porque no se establece una definición de lo que se debe de entender por razonable información razonable que deben de solicitar los notarios, entonces pues se espera de que cuando la autoridad ejerza o solicite esta información pues se vaya más a lo sustantivo, al cómo de lo que tiene el contribuyente y no nada más a como proporciones o como encima de la documentación entonces aquí me gustaría eh, Bernardo que comentáramos un poco acerca de ¿Qué es la, ¿Cuál es la información que va a, a tener que solicitar los sujetos obligados, llamémosle sujetos directos? ¿Qué información deben de recabar? Sí, gracias. Como ya lo comentó la notaria, pues básicamente son los puntos que decían, en cuanto a nombre completo, apellido, áreas incluso por ahí se hacía una pequeña broma por parte de la que decía si la señora se llama Concepción, le va a poner Arias Conchita. Entonces, vamos a tener que ver, eh, en su caso, cuando se refiere al Arias, pues seguramente no es como te conocen en tu casa, sino si, si de manera general tienes alguna forma de la que tenemos, por ejemplo, todos conocemos a Chabelo, ¿no? que se llama Javier, es su nombre es Javier, pero todos conocemos a Chabelo. Entonces, a lo mejor cuando es una figura pública, un artista o alguien, con el, el caso del exgobernador que todos nos salen del bronco ¿no? entonces en, eso, en ese tipo de supuestos bueno, pues es donde se refiere al tipo de área. ahora hay que tomar en cuenta que es información muy sensible como comentaba, pues mucha gente ya cuando le dice, oye me tienes que dar toda esta serie de información pues la verdad es que ya como que se espantan y dicen, ¿no? oye ¿Y por qué me pides todo eso que antes no me pedías? ¿no? Porque lo primero que sucede es justamente que lo que viene a la mente es pues me vas a tener su identificado y tienes información, pues que es muy sencillo. Por ejemplo A veces eso ocurre que cuando te piden domicilio, pues tú proporcionas el domicilio ya sea el de donde tienes el domicilio fiscal, según consideres. Pero aquí, por ejemplo, te piden los dos. Evidentemente, tienes que dar el domicilio eh, particular y el municipio fiscal. Si eres residente en territorio nacional, si, si eres residente en el extranjero también tienes que dar el número de residencias. Si tienes varias nacionalidades, también tienes, tienes que decir cuáles tienes, y qué antes de todas. tiene que tener un documento de información de, de, con el nombre que te estoy asentando en el alta. O sea, no es información solamente de ambos, el arroyo y ya no, sino tiene que haber, por eso el 32BT habla de información que tiene que, ser, que tiene que ser confiable, fidedigna, completa y actualizada. Que eso sí. es justamente a lo que usted nos quiere remitir. Por eso también cuando hablaba de capital, pues va a ser un momento de capital, porque tendrías este que la transparencia, ¿no? Porque lo que dice la ley es que tiene que ser información fidedigna, actualizada, que sea confiable. En el caso de los documentos, pues como se señalaba también, eh, el contador Romeo, pues son documentos que tenemos que entender en el plano de que el documento no es como tal una hoja de papel o un expediente, sino es un documento que también puede ser un documento electrónico, que a veces pues tenemos ya por la costumbre la circunstancia de que como al día de hoy, todavía seguimos diciendo oye, el expediente, la factura. Pues lo que existe ya es el comprobante digital por internet, ya no existe factura, ya no existe recibo de monedarios, ya no existe cualquier otra denominación que sea distinta a comprobante digital fiscal fiscal por internet. Inclusive, pues igual como lo señalaba uno, lo que es válido es el archivo XML, que es lo que se genera. Inclusive la propiedad ley que se te da, por ejemplo, en una hoja de papel, es una representación impresa de ese comprobante. Pero ¿verdad? es el Entonces, ese tipo de información es muy eh, sensible para la gente y también hay que tomar en cuenta eso porque además de los sujetos obligados que son las personas morales que son ¿no? en el caso de las personas morales de también ellos tienen la obligación de contar con esa información porque y los integrantes de, de las figuras jurídicas, o por ejemplo, como los entonces tú como integrante también estás obligado a tener esa información y a conservarla en tu contabilidad. Tienes también esa obligación, no solo las personas que están, eh, por ejemplo, notables o que está formalizando el campo, sino tú, tú, tú como participante también. Y ya nada más también para concluir en el tema de las figuras jurídicas, pues también hay que señalar que tampoco se, hace, se da una definición de qué es una figura jurídica. Hablamos de la figura jurídica, pero no se da una definición como tal. Para eso nos, nos remiten a la definición 24 y 25 de marzo. Y básicamente lo que nos dice es pues es cualquier otra eh, cuestión que se hace mejor, por ejemplo, a los subincomisos. Y, y consideramos que quizás se queda en ese término de figura jurídica de manera amplia pues porque como siempre vemos, la, la, las cuestiones eh, económicas, la, el dinamismo económico y legal también, pues van llevando a que primero surgen las figuras y se crean y después se regulan. Entonces, lo que se busca y lo que se trata para usar una definición general y abierta, es decir, bueno, a lo mejor los suficientes de son una figura nueva que surga, pero la idea en todas es la misma. Yo lo que quiero saber como autoridades... ¿Qué persona física o personas físicas están detrás de esas personas morales o de esas estructuras jurídicas que son quienes están moviendo los hijos y que me interesa tener identificadas para saber si están haciendo algún tema de lavado de dinero, si están haciendo algún, algún tema de eh, financiamiento al terrorismo o en el caso de la materia fiscal, del tema de evasión? Gracias Bernardo. Eh, creo que comentaste un punto importante y el, el hecho de que primero, primero me constituyo y después me regulo. Creo que esta figura de beneficiario controlador nos va a obligar a regularme desde el momento en que me voy a constituir porque sabemos que el notario en este caso ya va a tener la obligación de recabar y de identificar a este beneficiario controlador. Y precisamente como lo comentabas, esta figura pues busca conocer quién es la persona real, que realmente está teniendo el beneficio. ¿A dónde llega, a dónde llega el dinero? Porque hemos, hemos escuchado incluso que pues, se da mucho lo que es el prestanomes. Realmente el, eh, tú estás en la sociedad, tú apareces, pero el dinero todo se va directamente a, a la licenciada Margo. Quien está dando las instrucciones, quien está controlando realmente esta estructura jurídica es la licenciada Marga. Sucede también, eh, a lo mejor eh, los hijos son los que están, los que aparecen realmente en, en la constitución, en la sociedad mercantil, pero los hijos están recibiendo el dinero del papá. Entonces lo que busca esta figura es conocer quién realmente está teniendo el beneficio final el beneficio económico de esta de esta situación entonces creo que esta regulación que se está viendo a partir de este 2022 del beneficiario controlado va a obligar precisamente a lo que comentabas a regularme desde el momento en que me voy a inscribir desde el momento en que me voy a constituir y hay un punto aquí importante porque los notarios saben y también las personas morales han escuchado de las sanciones que se van a, a imponer con motivo del de, de incumplimiento, el de no identificar quién es la persona o quién es el sujeto obligado. Entonces, eh, en facultades de comprobación, por ejemplo, me solicitan una información, no la proporciono, se me hace a lo mejor más fácil pagar una multa formal de 15 mil pesos, 30 mil pesos, pero en este caso... Eh, pues ya lo, como que ya lo tendríamos que pensar un poco más porque las multas son multas que van desde el, ahorita ya lo, lo vas a comentar, son multas muy elevadas que eh, pues a veces a lo mejor serían impagables por parte de, de, de la persona que va a estar obligada, porque a lo mejor la operación no va a ser una operación a lo mejor tan elevada, pero esta figura del beneficiario o voy puede tener la obligación de identificar a cada beneficiario, no sea a lo mejor por operación, porque en una operación yo puedo tener a más de uno. Incluso en una, en una persona moral, a lo mejor todos pueden ser eh, beneficiarios controladores. Entonces, ese punto, eh, creo que rescato, rescato ese, ese punto. Y eh, me gustaría comentar un ejemplo, comentar un ejemplo para que lo podamos... Lo podamos eh, eh, ya ahora sí en, en, en forma de identificar quién va a ser el beneficiario, el beneficiario controlador me voy a permitir eh, leer un extracto de, de, de un ejemplo en donde Patito Feo integrada por Miguel Ángel y Bernardo participan en un 90 y en un 10% celebran, celebran con Romeo y marca, en este caso, personas físicas, un contrato de aventuras conjuntas. Comentábamos ya que eh, este tipo de contratos, pues está normado en el artículo 32b, cuarto y 32b, del Código Fiscal de la Federación. En este contrato de aventuras conjuntas, acuerdan de manera conjunta que van a celebrar y que, a a que van a llevar a cabo proyectos conjuntos para la construcción, instalación y puesta en marcha de torres de comunicación. Precisando que para la aceptación de contratos con clientes, por lo menos dos de los contratantes deberán estar de acuerdo. En el caso, Romeo es quien tiene el contacto para efecto de los clientes, más del conocimiento técnico y el matito feo es quien va a aportar la infraestructura y los materiales. Acuerdan que, como Romeo solo aportará posibles clientes, participará de las ganancias en un 10%, más de un 35% y Patito Feo en el 50% por la inversión que realiza y asimismo establece que instaladas las torres de comunicaciones su propiedad corresponderá en las mismas proporciones a los contratantes Romero, escéptico por el cumplimiento del trato condiciona su inclusión en el contrato a que se celebre ante un notario público lo relativo a las tareas que le corresponden la delimitación del objeto común a desarrollar a fin de conservar su autonomía en otros proyectos independientes y de la manera en que se participarán las ganancias y pérdidas. Las otras partes contratantes acceden. Luis Fernando es quien actúa como notario en la celebración del contrato de aventuras conjuntas. En este caso, eh, me gustaría Bernardo que nos dijeras quiénes están obligados a identificar a beneficiario bueno, pues en este ejemplo, básicamente todos, porque finalmente todos están teniendo un beneficio, todos están siendo participantes, en este caso del contrato, y hay una corresponsabilidad en este supuesto, decíamos cuando hablamos de empleados, eh, BT dice que los empleados son las personas morales, los compromisos, y quienes intervienen en contratos con figuras jurídicas, en este caso todos están interviniendo en este, en este contrato y en ese supuesto todos son eh, partes en el contrato. Sí, aquí eh, efectivamente van a estar obligados, pero también aquí eh, rescatar que eh, el patito feo, ese también, como lo comentas, va a ser obligado y aunque hemos escuchado que el beneficiario controlador va a ser una persona física, no en todos los casos va a, ser, va a ser una persona física. En este caso estamos hablando del patito feo, porque el patito feo es quien está celebrando el contrato de manera conjunta con, Mar con Marga y con, en este caso con Romeo. Eh, también aquí me gustaría eh, conocer que, eh, estimado Romeo, Romero y Margar, ¿tienen obligación alguna relativa con el beneficiario controlador? Sí, bueno, antes que nada, eh, no se ha comentado acerca de la cadena de titularidad. Si aplicamos la cadena de titularidad, creo que pues ya se pondría en duda el que un beneficiario controlador fuera una persona. Ahora, en este caso, como bien dijo el señor Bernardo, este, pues todos son este, beneficiarios, controladores. Por un lado el patito como persona moral, pero sus si beneficiarios serán los socios o el consejo, según sea el caso. Y las dos personas físicas también. este contrato, que pues, como ustedes saben, se le conoce como yo invento, expresó correctamente en español, y que es muy similar a la asociación de participación, ¿Qué es otro tema? Si hubiera sido en B, los términos de, de, de mercantiles, pues bueno, ya estaríamos hablando de una persona moral para fines de impuestos ordenados. ¿no? Entonces, este, en la pregunta no sé si la contesté, bueno, ¿cuáles serían los efectos? Pues, este, todos tienen desde la obligación. De hecho, aprovechando que tengo el micrófono, no sé si lo voy a volver a tener, pero aprovechando que se va a hacer si estamos recomendando que los, en las, que los documentos constitutivos se ponga una cláusula donde los socios se obliguen a dar la información y otra de protección de datos. Es decir, como bien comentó el señor Bernardo, esa información no se puede andar de entonces debe de haber una sanción para quien tenga la información y el tema de lo eh, que comentaba yo ahorita también ponen una sanción a los socios, que puede ser eh, de utilidades, expropiación de las acciones, si no dan la información y la, y la, la empresa tiene alguna afectación por ello. ¿no? Gracias, Gracias, sí, eh, como lo comentaba eh, el licenciado Romero, en este caso, la persona, el beneficiario controlador siempre va a recaer en la persona física, en este caso es la persona moral, es quien va a ser la persona obligada a identificar al beneficiario controlado. Correcto, de hecho, como norma general, hay excepciones. El responsable de tener esa información dentro de su contabilidad e incluso, incluso el artículo 30 del Código Fiscal dice que si tú no estás obligado a llevar contabilidad, debes conservar por un plazo estándar de cinco años toda la documentación relativa al cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Entonces puede ser que incluso no lleves contabilidad, pero sí tengas que guardar esta información del beneficiario controlador. En el caso de Miguel Ángel, la licenciada, pues la, yo creo que de sus clientes la tiene que guardar sin años. Pero en las sociedades yo la guardaría de por qué. Porque en el momento en que un dato cambie, si al chicharito hoy en día le dice chicharito y mañana le dice chicharote o chicha ya cambió un dato, o se cambia de domicilio, o se casa, se divorcia. Cambia. Y para mí, a partir de ahí, son los cinco años. Entonces, en una sociedad yo la llevaría toda la vida de la sociedad, al igual que la cofín y el, el, el demás cuentas relativas. Y, en el caso de los notarios, yo creo que hay siempre escribirá cinco años después y de que hagan el instrumento notarial. Gracias. Eh, estoy de acuerdo con ese con ese comentario en relación al plazo que debemos de conservar esa contabilidad y sí creo que sería algo así como los libros sociales de una de una empresa que son sí. de por vida. Pues sí, prácticamente eh, esta información hasta nuevo aviso es de por vida y, y se liquida la sociedad y cinco años más. Gracias. Gracias, eh, maestro Miguel Ángel. Eh, atendiendo a este ejemplo, ¿a quiénes se identificará como beneficiarios controladores? Los beneficiarios controladores son los dos eh, contratantes eh, de la AMP y la, la, las personas físicas que son accionistas de la persona moral. Es decir, la persona moral es sujeto obligado, de acuerdo a la ley y a la miscelánea, de identificar a sus beneficiarios controladores que son los accionistas. Sí. Y en el caso de Montelera, tendrá que identificar a todos los beneficiarios controladores, ¿no? los dos accionistas y los dos contratantes de la de año la ¿sí? Este, creo que algo que no se ha comentado, bueno, para para ampliarlo, eh, como no hay un criterio eh, de la autoridad de cliente del beneficiario controlador, pues por ejemplo, en la constitución, una sociedad mercantil, donde existan dos accionistas, un administrador único que no sea accionista, y el comisario que es obligatorio, para mí, los cuatro, por ahora, un con criterio conservador, serían Beneficiarios controladores. administrador único, empresario, los dos accionistas, incluso si la escritura constitutiva designan un apoderado, para mí ese apoderado también es beneficiario controlador, aunque no va a firmar la escritura constitutiva, sí va a llenar el formato de beneficiario controlador. Gracias. Y finalmente, eh, Bernardo, eh, ¿qué obligaciones va a tener en este caso el notario? Que en este caso se va a constituir o se va a dar fe. En este caso, la, el contrato de aventuras conjuntas ante, eh, en este caso, eh, Luis, que sería el notario, ¿qué obligaciones tendría? Las comentábamos, como él va a ser el que va a dar fe de la actuación y está interviniendo en la celebración de ese tipo de contratos, pues va a tener que hacer esta información que ya comentábamos y tener eso esa operación. Y la vivación. Por cierto, en el que se llama otro ejemplo más de: pudiera no ser socio, pudiera no tener este, acciones, pudiera no ser parte eh, de la. Sí, pero si sí, por ahí a mí me estoy en el poder, en el que a lo mejor tengo cobranza en, en la administración, y yo puedo preguntar a un y a todo nombre de la sociedad, pues aunque no sea socio, aunque no tenga participación, aunque el tenga estoy teniendo poder de decisión y eso nace hace otro que eso es lo que se busca, saber quién es el que está tomando la decisión, quién está, pero sea, a lo mejor de manera coloquial, quién está moviendo los hilos detrás del telón, de ¿no? aún en un supuesto que ni siquiera sea socio Gracias. Eh, aquí, eh, tal como, como lo comentabas, ya, tenemos, ya pudimos identificar en este ejemplo quién es el beneficiario controlador. Ya podemos identificar cuáles sería la, la. a qué estarían obligados, qué información deberían de contar, pero qué pasa, dice eh, Miguel Ángel, cuando no aporten esta. cuando no tengan esta documentación, qué pasa con las facultades de la autoridad fiscal. pregunta documentación muy alta en el partido necesitamos, ¿no? El procedimiento, el notario, que se le va a notificar por su notario o personal, y tenemos 15 días hábiles para proporcionar la información que nos solicite el SAT y la autoridad podrá ampliar este plazo por 10 días siempre y cuando media una solicitud de prórroga debidamente justificada y sea esta solicitud antes de que se cumpla ese plazo este, de los 15 días. ¿no? Entonces, ese sería el procedimiento por el cual nos puedan solicitar este, la, la información que tendríamos que conservar por ese contador bueno, sí, ¿no? a diferencia de la persona moral que durante toda la vida de la sociedad tendrá que tener los libros de asamblea, de sesiones de socios de requisitos de accionistas, y es, son las personas morales, los notarios no, obligados a tener actualizada la información de sus socios, accionistas, de sus memorizaciones de la administración, incluso los suplentes para mí también serían los controladores, porque hay sociedades, empresas que además de tener Consejeros propietarios tienen consejeros suplentes. ¿no? Entonces, también ellos eh, son beneficiarios eh, controladores y tienen que tener la información actualizada cada vez que se realiza un cambio en el Consejo de Administración o cada vez que hay una modificación o incorporación a los socios accionistas. Y esta obligación ya la traía el Código Fiscal de hace dos años en el artículo 27. ¿no? Es correcto. Eh, ya es una obligación que también eh, es una obligación que tienen. Los, los contribuyentes y ¿qué pasa si no cuentan con esa información? Bueno, hay sanciones, pero también eh, esto está estipulado en el artículo 42, porque para que la autoridad tenga la facultad de poderle requerir o solicitar al contribuyente esa información que acaba de comentar el señor Miguel Ángel se modifica el artículo 42 y se adicionan dos fracciones, la 12 y la 13, para dotar a la autoridad fiscal de la facultad para poder verificar o para poder llevar a cabo esta, esta solicitud de información a través de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Hasta antes de, bueno, hasta el 31 de diciembre del 2021 no estaba en el Código Fiscal de la Federación esta, esta norma o esta disposición para darle a la autoridad la facultad de poderle requerir información. Esta, esta facultad se modifica con motivo de la reforma a este año 2022 y ya podemos advertir en ese artículo 42 que se adiciona que la autoridad va a poder llevar a cabo revisiones a las partes integrantes de los videocomisos, a los notarios y a las demás personas que intervengan en este tipo de actos. ¿Pero qué va a pasar si el contribuyente no cumple? Bueno, pues se van a dar sanciones. Que Bernardo nos va a platicar acerca de estas acciones. En este caso, en el artículo 84, el 2018, el 84 bien, se establece como infracción el no cumplir con estas obligaciones que están en el artículo. Por ejemplo, en, el caso, en el caso de que la información se presente con datos erróneos, que sea incompleta o que no se presenten las formas que se SAT, la multa mínima va a mil 900, pesos por cada uno de los beneficiarios controlados de los que nos han dado la información. Si hablamos de eh, que no está actualizada, la mínima será de 800 litros por cada uno. Y si no la tenemos, pues va a ser de millón y medio por cada uno, la mínima. Eh, esto es así porque lo que se busca eh, en el caso de estas sanciones respecto al beneficiario controlador no es un tema, o bueno, más bien es una cuestión disuasiva. Por eso es que las multas son tan altas. Lo que se busca es si bien, cuando vemos multas como el 2.000 comprobantes fiscales, también de lo que se trata es de evitar que el continente esté obteniendo ingresos y que evite el comprobante periodo fiscal que nos va a llegar a un impuesto, y hablamos de una multa aproximada de mil pesos, no es lo mismo cuando pues, estamos hablando de un negocio al controlador, porque estamos hablando de que se está buscando un tema relacionado con lavado de activos o financiamiento al terrorismo y por conductas de evasión fiscal, entonces, atendiendo a las características de las que viene el tema del fiscal controlado, las multas son muy elevadas, porque lo que se busca es que la gente dice dos, tres o cuatro veces el hecho de no contar con información, de no tenerla actualizada, o de tenerla completa y, y con errores, por eso las multas van la de 500, 800 y de 1.000 euros para el caso de que no se está. Gracias. Eh, efectivamente, las multas son eh, una de las más altas que están previstas en el Código Fiscal de la Federación y sobre todo, pues la, la recomendación pues es, es cumplir, es cumplir y prepararse. Eh, aún existen dudas, es una figura nueva que eh, pues nos vamos a nos vamos a seguir preparando. Los notarios, los contribuyentes están pues eh, con, con una gran con una gran obligación. Este, ¿Alguna recomendación notario que, que quiera realizar? ¿Alguna sugerencia a, a los contribuyentes con esta, nueva, con esta nueva obligación que está en el Código Fiscal? Bueno, lo que comentaba hace un momento, ¿no? que eh, estas reformas van a tener como consecuencia una nueva cultura legal corporativa cuyas obligaciones, insisto, ya estaban contempladas siempre este, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que ahora son obligaciones fiscales. A lo mejor, pudiera ser este materia o tema de, de otro conversatorio y pudiéramos definir así, ¿no? Hacia una nueva cultura legal corporativa. Gracias. Eh, estimado Romero, ¿alguna recomendación? Eh, sí. Yo haría la misma recomendación que el párroco de la Iglesia Antioquica de la República. Eh, en alguna ocasión nos dijo estén preparados porque nadie sabe el día de la hora" esas multas imagínense que un socio no esté localizado ya lo dijo el verdad o sea pueden ser multas de 2 millones de pesos de un millón y medio a 2 millones por no tener información y si se confirma si se llega a confirmar que esto es por socio son 100 socios pues, aparte no es divisible. Y es que aparte el tema, no es que pago la multa y ahí queda. Hagan la multa y aparte me consiguen Entonces, estaría ya me recuerdo. Estén, estén preparados. Gracias. Finalmente, eh, don Dario Marla, Bernardo, ¿alguna recomendación ya para concluir? Sí, bueno, pues el tema del registro, ¿no? Que todavía no existe un registro como tal de la ciudad que sería oportuno tenerlo, por, sobre todo por el tema de la actualización, porque tenemos que mantener actualizada la información. Pero como ustedes saben, pueden constituir una sociedad con un notario, pero lo de nada, lo sucede con las modificaciones y todo con otro notario, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi recomendación. La mía sería nada más que reflexionemos. En cuanto a que este tipo de figuras, así como la contabilidad electrónica, la emisión de facturas, todo esto son cuestiones que la tecnología ha traído y que, pues, cada vez va a ir avanzando más. Cada vez más estábamos acostumbrados a hacer operaciones sin necesidad de estar 100% identificados o no estar en la lista de quienes eran los que estaban actuando. Y ahora, cada vez más está eh, la autoridad en general pues, eh, alienta de la forma en la que pueden tener información más confiable, más a la mano. Anteriormente, si tú no cumplías con una obligación, pues, a lo mejor después de cuatro años, te llevaban por ahí una carta de invitación y te decía, oye, fíjate que, estoy dando cuenta de que hace cuatro años este, metiste mal una declaración, ahora no presentas la declaración de enero, y en marzo ya te estaban mandando la carta de invitación o sea y te dice, oye, hace dos meses no me has pagado. Entonces, sí tenemos que tomar muy en cuenta eso, pero también pues, hay que tomar eh, consideración en cuanto a, cuando hablamos de información razonable, procesos pues, razonables, pues también, nada, no, está primero en pues, posible. Tendríamos que ver una cuestión pues, de, que esté dentro de un procedimiento pues, estándar, por ejemplo, se me ocurre decir yo le hice dos requerimientos formalmente, a lo mejor le mandé una, un requerimiento específico al correo electrónico que registró conmigo me mi información, no lo hizo, pues levantó una fe de hechos de que no se lo requirió personalmente y en esas circunstancias pues no la proporcionó y a lo mejor para mí eso sería un tema que sería razonable porque le hice un requerimiento formal ¿No? Lo dejé sentado y en un tiempo este, suficiente y no recibía a lo mejor la respuesta respectiva. ¿no? Entonces, digo, también eh, hay que aprovechar ese espacio que la, la, la, los conceptos nos dan cuando no están determinados, en donde nosotros decimos, bueno, pues para mí eso es lo razonable. Yo decía por ahí, de, cuando decimos razonable, pues para mí es no llegar debajo de las tres la Gracias. Y ya manera de conclusión, lo que comentaba Bernardo, eh, verificar y, y sobre todo eh, este, llevar los procedimientos, llevar la, la información y, y en el momento en el que, pues a lo mejor, alguna autoridad hace eh, sus facultades de comprobación y... y determina sanción de un o sea, contribuyente, pues con siempre va a estar siendo parte y verificando que la autoridad pues también cumpla con sus obligaciones conforme a lo que está previendo el código y pues a lo mejor no excederse en sus facultades. Agradecemos este, su atención, agradecemos el apoyo, no sé si hay alguna, alguna duda para dar por concluido este, este tercer conversatorio. Gracias y eh, bueno, vamos a, a, a dar por concluido este conversatorio para que puedan pasar este, los siguientes participantes. Gracias.